Este anciano juega uno, juega nick-nack con mi tambor, con un nick-nack paddy-wack, da el hueso al perro, este anciano rodó a casa. Este anciano juega dos, juega nick knack con mi zapato, con un nick-nack paddy-wack, da el hueso al perro, este anciano rodó a casa. Este anciano juega 3, juega knick knack sobre mi árbol. Con un knick knack, paddywhack, da el hueso al perro. Este anciano rodó a casa. Este anciano juega 4, juega knick knack sobre mi puerta. Con un knick -knack, paddy paddywhack, da el hueso al perro. Este anciano rodó a casa. Juega nicknack con mi panal. Con nicknack, paddy, wack da el hueso al perro. Este anciano rodó a casa. Este anciano juega seis. Juega nicknack con una rama. Con un nicknack, paddy, wack da el hueso al perro. Este anciano rodó a casa. Este anciano juega 7 juega nick knack sin parar Con un knick-knack, paddy-wack, da el hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega 8 juega knick-knack sobre mi entrada Con un knick-knack, paddy-wack, da el hueso al perro Este anciano rodó a casa No juega nueve, juega nick en mi viña Con un nick-nack, paddywhack, da el hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega diez, juega nick Con mi gallina, con un nick-nack, paddywhack Da el hueso al perro, este anciano rodó a casa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 cali Cerdito, comió carne. Este cerdito...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 la señora encontró el zapato y él encontró el arco del violín. Cantemos que Kikiriki que quiere que ella bailará contigo mientras él toca el violín y no sabe qué hacer. Que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 o el lo Diddle diddle dumpling mi yo Papá te quiero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 Si sí, se sí, deja de esconderse a tomar el té, Mickey encuentra tarta y bollos, quien encuentra tarta y bollos, Miguel encuentra tarta y bollos a tomar el té.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 papas, 4, 5 papas, 6 papas, 7 papas más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más. Vamos todos ya al alberca entrar. ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial.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 Muévelas, las piernas moverás. Bien estiradas y agitar. ¡Muy bien! Mejorarás. ¡Guau! Oh, wow. Mueve, muévelos, los brazos moverás. Adelante y hacia atrás. ¡Niños, son nadadores ya! genial!